¡Sí! ¿Ah? ¿Ah, ah, ah, ¿Ah, ah, ah, Ti-Yang, ¡Por fin despertaste! ¿Cómo te sientes? Estoy bien. Ah, oh, Esa herida aún no sana. yang estás bien? Aún le duele el pie. ¿Eh? Sanará en unos días. Ah, ah, ah, ah, ah, mm. ¿Ah? Mamá, ¿tú sabías lo de...? ¿Ah? Sospechaba que tenías una mascota No soy una mascota Por supuesto que no, maestro Kung Fu ¿Cómo supiste? El Pergam, el Pergam Es sábado, ¿qué hace William aquí? Sus ojos se ven extraños El Pergam ¿Qué te trae por aquí, cariño? ¿Ensayas tu estilo libre?